Para mi gente de la ciudad corazón Yo soy el papi Que yo sé el papi su amor Jóvenes Núñez y José Núñez. Gracias amigo, ¿eh? Regresé. Pa' que te lo goce. El corazón y nos complica la vida